Regálame tu risa, enséñame a soñar Tan solo una caricia, me pierdo en este mar Regala, regálame tu estrella La que iluminará esta noche, llena de paz y de armonía Así que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintar de colores y mañana solo tú, navego entre las zonas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú, Así que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y, tú, y solamente tú, Así que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 tus ojos son de destello, tu garganta es un misterio Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores y mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú, y solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu luz No, no, no, no, yeah This is Edwin J, baby Yeah